Estamos hoy aquí bueno, en Berriozar, nos hemos juntado hoy a las 7 y en Leiza también hay una concentración eh, bueno, a la misma hora para denunciar el último eh, accidente laboral eh, que ha ocurrido, el segundo en Nafarroa en lo que va de año, eh, 13 ya a nivel de Euskal Herria y también para exigir la, que cumplan con sus responsabilidades aquellos estamentos eh, que tienen eh, responsabilidad para, para, con esas situaciones como pueden ser tanto el gobierno de Nafarroa como, como el Departamento de Trabajo, que en este caso eh, es muy muy, eh, se nota muy fácil qué poca dejadez hay o qué poca importancia se le dan eh, a, a la vida de los y las trabajadoras eh, cuando es el cuarto fallecimiento que hay en esta empresa en los últimos cuatro años. Entonces exigimos que se tomen cartas en el asunto, que más allá de hablar de políticas industriales en las que no es más que dejar dinero público en manos privadas sin ningún tipo de control, pero que en ningún momento hay ningún tipo de preocupación ni por, ni, ni por las condiciones laborales ni por la vida y la salud de los y las trabajadoras y que eh, al final lo que nosotros consideramos es que unos estamentos públicos que en teoría tendrían que velar ...por los y, y las navarros y navarras... ...pues que en este sentido... ...el eh, único que les importa es el bolsillo de las empresas... ...y que tendrían que tomar las cartas que comentamos... ...y las responsabilidades que les corresponden... ...ya que al final si hay estos accidentes... ...es porque las empresas... Eh, ...muchas veces también buscan mayores beneficios... Eh, ...pues con ritmos de trabajos inasumibles... Eh, ...presionando a los, y los trabajadores... ...para que trabajen eh, con mayor eh, velocidad... ...o teniendo o menor en cuenta las medidas de seguridad... ...y que al fin y al cabo... Eh, nuestra prioridad y la de la sociedad es la vida de eh, los y las trabajadoras y no tanto que en manos privadas se gestione dinero público sin ningún tipo de control.